Hola, ¿cómo están? Han llegado bastantes consultas relacionadas con el formato del pdf utilizado para los documentos tributarios ¿ya? Básicamente las consultas son si se puede personalizar, si se puede cambiar algo si se pueden utilizar plantillas, etc. ¿Ya? En este video quiero explicar un poco las opciones de personalización de pdf que se liberaron hoy día que si bien son bastante básicas van a poder permitir y en algunos casos mejorar el documento que se pueda estar entregando. ya Es súper importante mencionar que esta personalización eh, no es en base a plantillas y los usuarios todavía no pueden definir su propio esquema de PDF o definir exactamente dónde van a querer cada dato, ¿ya? sino que es el PDF que ya estaba antes, pero con algunas mejoras y algunas eh, cosas que se pueden definir para que ese PDF cambie. O en sea, el fondo se dio la libertad un poco al usuario, pero manteniendo siempre en el PDF formato básico que hasta ahora tenemos en LibreDT. Entonces si nosotros nos vamos a la página de LibreDT, recuerden que siempre las pruebas yo las hago en el ambiente de certificación de SASCO. Y vamos a alguna página de algún documento, en este caso tenemos la factura electrónica número 183. Vamos a estar en la pantalla normal de siempre donde tenemos nuestro botón para descargar el PDF. Si nosotros descargamos nuestro pdf, lo abrimos Vamos a tener el archivo que hemos tenido hasta ahora siempre Ya donde obviamente tenemos eh, la posibilidad de colocar un logo Esta era una, de hecho era la única cosa que se permitía personalizar hasta el momento Y que siempre ese logo estaba al lado izquierdo de los datos de la empresa entonces el, el usuario podía elegir si quería o no quería un logo pero además ese logo siempre estaba al lado eh, izquierdo o sea, los datos estaban al lado derecho del logo lo cual obviamente en algunos casos para ciertos logos sobre todo los que son más anchos que altos eh, era un problema ¿ya? bueno, y aparte de eso no era mucho más lo que se podía hacer también se podía seleccionar si se quería incluir o no la copia cedible por defecto pero eso no tiene que ver con personalización del PDF sino que más que nada si queríamos sacar esa copia eh, sí o no Bien. pero en realidad no había ningún tipo de personalización me han preguntado mucho por los espacios en blanco ¿ya? Eh, que se pierde espacio que hay espacios que, no, que están siendo desaprovechados incluso este espacio que está acá abajo que por qué las líneas no son más largas etcétera, entonces me gustaría explicar un poco por qué el PDF tiene esta estructura Bien. bueno, primero el PDF cumple con la estructura básica de impuesto interno que pide que los datos del de emisor vayan en esta esquina el folio vaya en, este do, en esta esquina derecha y abajo el timbre vaya en la esquina inferior eh, izquierda y estas distancias que están acá también están definidas por impuestos internos los mínimos que pueden haber y obviamente los totales al otro lado pero aún así vemos que hay algún espacio en blanco el primer espacio en blanco que les preocupaba mucho usuario era el que estaba al lado derecho de los datos del eh, receptor y es verdad ese espacio se estaba desperdiciando y actualmente eso se cambió y ahora sí se está utilizando. ¿Qué datos van a ir en este espacio que está acá? Bueno, como se puede ver, ya está la fecha de emisión del documento. Va a ir la eh, modalidad de ventas. Si es que está al contado o al crédito. Y también van a ir las fechas de vencimiento o cancelación. Si corresponde eh, utilizarlas. ¿Ya? Al lado izquierdo se van a seguir manteniendo los datos del receptor más las referencias que existan ¿ya? ¿por qué no se utilizan estos espacios que están acá? por ejemplo para, por ejemplo, subir la dirección con el contacto y colocarlo en una misma línea bueno, eso es básicamente por los largos de los campos que esos datos podrían llegar a tener ¿ya? que si ustedes toman los largos máximo podrían eventualmente haber datos que ocupen toda la línea o incluso la de abajo ¿ya? Entonces, como pueden haber datos que son más largos que los que estoy presentando en este momento, es que se decide dejar los datos receptor uno en cada línea por separado. Ya, Pero de todas formas se colocan estos datos al lado y con esto se pueden ahorrar hasta tres líneas, lo que permite subir la tabla de detalles de los ítems. Respecto a la tabla de detalles de los ítems, me han preguntado mucho por este espacio en blanco que está acá. ¿Y por qué no rellenarlo eh, simplemente con un rectángulo? ¿ya? Bueno personalmente no le veo el problema a que ese rectángulo no esté, pero adicionalmente, eh, las razones son las siguientes. Primero, las referencias que están acá, puede ser una, ninguna, o pueden ser varias. ¿ya? Entonces, si acá yo coloco más referencia, obviamente este detalle va a bajar y este rectángulo también debería bajar. Efectivamente, se podría estar calculando cuánto es el alto que va a haber cada vez. Claro, y eso no sería el problema y se podría restar. Sin embargo, si tuviéramos descuentos, por ejemplo o alguna observación, estas también irían acá abajo donde en, gener en general los descuentos globales y recargos se colocan aquí y la observación se coloca abajo entonces en el fondo se deja que eso simplemente se ajuste de forma automática dependiendo de los campos, eh, perdón, dependiendo de las líneas que existan otra cosa importante respecto al, al, a la tabla de, de detalles, que eso ya existía desde antes es que la tabla de detalles solamente incorpora las columnas que tienen datos en al menos una de sus filas ¿ya? Si se fijan, en este caso no se está incorporando el eh, código del ítem y es porque en este caso esta fila no tiene código. Si, si la fila tuviese código, el código se coloca de manera automática. Esto también permite eh, ahorrar espacio en columnas y que los datos puedan tener un poco más de espacio, específicamente el nombre del ítem. Lo que está aquí abajo, eh, si se fijan la línea este dividida en dos, y es porque la primera eh, parte del ítem corresponde al nombre del ítem Y la parte de abajo al, al detalle Hay muchos usuarios que el detalle simplemente no, no lo utilizan Y colocan todo en el nombre Lo cual está bien, pero recuerden que ese nombre tiene un límite Y si quieren escribir más, tienen que usar el detalle El detalle tiene muchos más caracteres que el nombre ¿Ya? Bueno, eso era en general el PDF eh, como estaba a, hasta ahora ¿Ya? Entonces lo que me gustaría mostrar es un poco qué cambios se pueden hacer ahora el PDF que como mencioné al principio son bastante básicos pero que van a poder permitir en algunos casos eh, generar un documento eh, más adecuado según eh, lo que estén emitiendo ¿Ya? vamos a cerrar entonces si nosotros vamos a la configuración de la empresa o a modificar la empresa después nos dirigimos a la pestaña Facturación. Ustedes ahora van a poder encontrar en la sección del PDF más opciones de las antes tenían. Hasta ahora lo único que se podía elegir era básicamente el formato. ¿ya? Si es hoja carta o papel continuo. Recuerden que el formato oficial es hoja carta. Y si queríamos no incluir pseudile por defecto. Que en general se recomienda que esta opción esté marcada como sí. ¿ya? ¿Qué opciones nuevas hay? Podemos ahora definir. ¿Cuántas copias tributarias y copias cedibles queremos obtener? Ya. Hasta el momento, si nosotros íbamos al PDF y, y descargábamos este PDF, la cantidad de hojas que este PDF podía traer siempre era una o dos, dependiendo simplemente, acá tenemos la hoja, una o dos, dependiendo simplemente de si estábamos incluyendo o no por defecto la copia cedible. Pero algunos usuarios consultaron de si era posible por ejemplo sacar una copia tributaria y dos copias cedibles o dos copias tributarias y dos copias cedibles y hasta el momento eso no se podía hacer y la única opción que tenía en este caso el contribuyente era simplemente al momento de imprimir las hojas imprimir más copias de cierta hoja ya fuera la cedible o la eh, tributaria según fuera la necesidad que tuviera ya. si bien este botón va a seguir funcionando de la misma forma, se creó una pestaña nueva, que esta pestaña que está acá, que se llama PDF, que permite justamente definir cuántas copias quiero de cada documento. ¿ya? Y adicionalmente, me permite cambiar el tipo de papel que quiero utilizar para imprimir este documento. ¿ya? Eso también es otra ventaja, ya que antes la única forma de cambiar el tipo de papel era modificando la empresa. Y además eso afectaba a todos los usuarios que estuvieran trabajando en la misma empresa. Desde ahora, se puede cambiar el tipo de papel por documento y generar un documento solamente con ese tipo de papel sin alterar el resto de la empresa. Y obviamente también se puede definir cuántas copias tributarias quiero cada una. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos un documento con una copia tributaria y dos copias cedibles, podemos generarlo en hoja carta. Y ahí tenemos ahora nuestro documento, que tiene tres hojas, donde si las revisamos, la primera es la tributaria... Y después tenemos nuestras dos copias cedibles. ¿ya? Ahora, obviamente, si nosotros actualizamos esta página y volvemos a la pestaña PDF, vamos a volver que de nuevo nuestros números están en 1 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros normalmente queremos imprimir una copia tributaria y dos copias cedibles, bueno, para eso está la configuración. Entonces. Estos valores que están acá justamente son los valores por defecto que van a aparecer en la pestaña PDF y que además los pueden cambiar igual ahí. Entonces si quisiéramos que por defecto hubieran dos copias cedibles, simplemente modificamos la empresa. Recuerden que cada vez que modifican la empresa tienen que volverla a seleccionar para que los cambios surtan efecto. Y si ahora volvemos a la página del documento, podemos ver que en las copias de los cedibles ya está por defecto 2 ahora eso no quita que yo pueda cambiar el número y colocarle 3, 4 o 0 incluso ya eso es decisión de los usuarios entonces es uno de los primeros cambios que se hizo ahora es posible elegir, repito, el tipo de papel y la cantidad de copias que quiero que se descarguen en un mismo archivo pero recuerden que el botón que está acá y tanto el botón que está afuera en el listado de los documentos va a seguir funcionando como siempre o sea, si quisieran eh, optar a estas opciones tienen que necesariamente ir a la pestaña eh, PDF Otra de las configuraciones vamos a volver a modificar la empresa que se agregó eh, es la posibilidad de definir eh, algunos cambios dentro del PDF ya recién eh, lo que estábamos mostrando recién era el formato de la página y cuántas páginas quiero cada una pero algunos cambios que puedo hacer dentro del PDF ¿ya? el primer cambio importante es la posición del logo ¿ya? actualmente yo había mencionado que el logo solamente podía ir al lado izquierdo de los datos de la empresa ¿ya? y eso generaba un problema sobre todo con cierto tipo de logo a ver, veamos, si, si se fijan en este logo este es cuadrado, entonces en general el problema aquí no se nota pero si este logo fuera más eh, si fuera así, si fuera más ancho que alto, ese logo se vería bastante mal ¿ya? quedaría bastante pequeño y además quedaría un espacio en blanco debajo del logo al lado de los datos de la empresa en ese caso, sería mucho mejor que ese logo en vez de estar así estuviese así, eso hasta el momento no se podía hacer porque los datos siempre estaban al lado derecho del logo entonces ahora lo que se puede hacer es elegir que la posición del logo sea arriba de los datos ¿ya? y con eso y con eso ahora podemos Elegir dónde queremos que vaya nuestro logo y obviamente colocar un logo que se vea mejor en nuestro PDF. ¿ya? En este caso, obviamente, este logo como es cuadrado no se ve tan bien arriba, pero si tuviese un logo si tuviésemos un logo más largo, se vería mucho mejor. Entonces ahora los usuarios van a poder elegir a qué lado quieren que vaya el logo de acuerdo al tipo de logo que tengan. Las otras dos opciones tienen que ver con, eh, vamos a cómo tienen que ver con la tabla de detalles. Eh, algunos usuarios estaban consultando eh, por los detalles que el código, por ejemplo, era muy largo y no se les veía bien o que eh, los montos no le alcanzaban porque los montos que estaban comercializando eran demasiado altos o por el contrario, que los montos que estaban comercializando eran demasiado bajos entonces consideraban que estaban perdiendo espacio en las columnas de los montos o por ejemplo que necesitaban colocar más líneas dentro de eh, la tabla de detalle y el tamaño de la letra que había actualmente no le servía entonces, para todos esos casos se hicieron dos cosas primero, ahora se puede definir la, el tamaño de la fuente del detalle si bien hay un rango que va desde 8 a 11, eventualmente se podrían colocar otros tamaños, pero creemos que más grande que 11 o más chico que 8 eh, no debiese ser. ¿ya? Entonces se dejó este en este caso la posibilidad de elegir entre cuatro valores donde se mantiene por defecto el valor que estaba antes que es 10. Entonces por ejemplo podríamos eventualmente cambiar esto a 8. ¿Eso qué va a hacer? Obviamente que se vea la letra más pequeña dentro de eh, la tabla de detalles y eso permite que puedan haber más líneas dentro del de PDF. O sea que va a agregar más ítems. ¿Ya? Y la otra opción respecto a la tabla de detalles es esta que está acá abajo, que tiene que ver con poder definir el ancho de las columnas. ya No se pueden cambiar todos los anchos, de hecho, por ejemplo, el, el ancho del nombre no se puede eh, cambiar porque el, el, el, esa es la única columna que se autocalcula su ancho ¿ya? o sea en el fondo en base a todos los demás anchos lo que queda se le da el nombre ¿ya? pero si sí, por ejemplo podemos cambiar el ancho del código que era una de las cosas que le preocupaba a algunos usuarios entonces ahora en vez de 20 podemos decir que el ancho del código va a ser 40 y con eso darle más espacio al, al, a la columna de código de, de tal forma que el código no salga cortado y se vea entero entonces aplicamos estos dos cambios seleccionamos la empresa Abrimos la pantalla de nuestro documento y descargamos el PDF. Bueno, ahora podemos ver que el tamaño de la letra es más pequeño. ¿ya? Sin embargo, el cambio del código no lo podemos ver en este documento porque eh, este, este, este, este documento no tiene código. Entonces, vamos a buscar un eh, documento que sí tenga código. Ya, aquí tenemos un documento que sí tiene código. Se vamos a descargar su PDF. Y como pueden notar, acá el ancho de la columna de código se aumentó. Recuerden que lo cambiamos de 20 a 40. Entonces, con esos dos cambios van a poder controlar el ancho de cada una de estas columnas. Bueno, recuerden, no de cada. Esta, por ejemplo, no se puede cambiar. Pero sí si podemos controlar el ancho de la columna de código. Eh, de la cantidad, el precio y el total en este caso y el ítem se calcula en base a lo que sobra y, en el, y eso me permitiría eh, evitar por ejemplo que el código sea cortado ¿Ya? y la otra modificación que podemos hacer respecto a la tabla de detalle recuerden es definir eh, el tamaño de la letra que queremos usar donde en este caso podemos ir a un rango que va del el tamaño 8 a el tamaño 11 de hecho hagamos ese cambio, pongámoslo al máximo vamos a ver cómo se ve esto entonces, modificar la empresa no facturación y ahora vamos a poner el tamaño máximo que es 11 modificamos seleccionamos la empresa y abrimos de nuevo el pdf ya está, ahora tenemos el mismo ha hecho el código, pero si nos fijamos, los tamaños de la letra son en este caso de tamaño 11. Bueno, esas son las modificaciones o personalizaciones que se pueden hacer a los PDF. Son bastante básicas, como mencioné al principio. No hacen uso de plantilla. En el futuro esperamos implementar esa opción con plantilla, pero por el momento es la opción que tienen los usuarios para hacerle pequeños cambios al PDF según las necesidades que tengan. Muchas gracias por haber visto el video. Y cualquier cosa, cualquier observación respecto a los PDF, alguna sugerencia que tengan en cuanto a los formatos o cambios que se pueden hacer, pueden dejarla en los comentarios o, como siempre, enviarla a librete@sasco.cl Que estén muy bien.